Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenida seas una vez más en esta ocasión en tu canal. Te en esta ocasión veremos cómo vamos a eliminar el fondo de alguna imagen, cualquier imagen, a partir desde una página que te voy a mostrar. Esto será de manera muy sencilla y fácil y rápida de elaborar. Así es que quédate en este vídeo porque comenzamos. ¡Prepárate! ¡Venga! Bueno gente, como primer paso Aquí en el buscador ya tengo una imagen Que al parecer fue esta Y en la imagen me voy a posicionar Con el cursor, voy a dar un clic secundario En la imagen Y darle clic en copiar en el enlace de la imagen Ahora Nos vamos a dirigir a esta página que se llama pixelr.com. Punto es, te la voy, voy a estar dejando en la descripción del video Para más rápido Ahora vamos a darle la opción de cargar URL Se nos abre esta pequeña ventanita En este espacio en la barrita vamos a darle Clic secundario y pegamos O al igual control V Y vamos a darle en cargar Aquí como bien ven tenemos la imagen Ahora hay que darle aquí clic en la tijerita Y aquí darle clic en máscara mágica y seleccionamos el fondo, el color en cualquier parte. Listo. Y listo. Así eh, ha quedado nuestra imagen si ya en el fondo. Y pues puedo dejar estas más pequeñas manchitas a mi parecer. Y bueno, ahora para guardarla, si la deseamos guardar en nuestro equipo, vamos a darle en archivo. Y guardar. Ahora, aquí nos aparece como imagen y esta es el, la vista previa de la imagen. Ahora se recomienda guardarla en PNG para que no nos aparezca el fondo. Y vamos a darle en Save As. Ponemos un nombre. Y aplicamos. Y ahora nos la guardamos. Listo. Cerramos esta publicidad. Y aquí. Y listo. Vamos a abrirla como prueba de. Y aquí tenemos ya la imagen sin sí, el fondo azul que tenía anteriormente Ahora, para hacerlo de otra forma, vamos a darle clic aquí en abrir la imagen. Y seleccionamos la imagen de nuestro equipo que tengamos y le damos en abrir. Y repetiremos el mismo proceso aquí en la tijerita y en máscara mágica. Y seleccionamos. Seleccionamos y unas pequeñas partes. Acá, por acá, por acá... No es tan preciso que digamos, pero por lo menos nos logra eliminar gran parte de dicho fondo que tenía esta imagen. Y en este caso así la voy a dejar. Si la quieres guardar en tu equipo le das en archivo nuevamente y en guardar. Y igual repites el mismo proceso. Y aplicas un nombre y le das en aplicar y la guardas. Vamos a abrirla listo, aquí se ve más o menos la imagen ya sin el fondo. Bueno gente, y bueno gente, pues esto ha sido todo en esta ocasión. Espero haya sido de tu agrado este video y sin más que decir, nos veremos y escucharemos en una nueva ocasión más. Gracias por visitar el video y hasta la próxima.